Nosotros ahora, en, en la empresa que, que tenemos, en Picasso, estamos buscando un perfil de User Acquisition Manager que sepa manejar campañas de Facebook Ads para instalaciones y de Instagram Ads. Luego estamos bu buscando un perfil más junior para todo el tema de creatividades, hacer campañas de... O sea, poder hacer creatividades para campañas también en Facebook y en, y en Instagram. Y, y de momento eso es lo que estamos buscando. También es cierto que nosotros montamos eventos eh, y antes teníamos una persona que nos generaba eh, nos organizaba los eventos en la empresa y probablemente contratemos un perfil también de comunicación y de, de eventos.